Cuando te piden hablar coreano. ¿Es verdad que hablas coreano? Sí. A ver, dime algo. Opa. Chingo. Sarané. Nichoso. Hablas fluido. ¿Cómo lo aprendiste?